Equipo va a ser clave en el partido de esta noche Partidazo Arranca el fútbol, el mejor fútbol En Antena 3 Primer balón para Luka Modric Juega a la derecha para Dani Carvajal Este retrasa pitada, enorme Guas Dentro lo cierra de Siglio Balón de Cristiano Kielini de Pero Uno más de la Juve en medio campo Para impedir esa superioridad numérica Que tanto le dio al Madrid allí ataca por ese es muy claro 10 jugadores 11 quizás por detrás de la línea del balón ojo marcelo es isco juega isco isco la pone cristiano gol, gol, gol, gol. el killer marca el máximo galeador marca el depredador marca el que siempre aparece cristiano marca el real madrid el campeón el rey de europa lo hace el primer palo es un definidor nato el guerra. llega cristiano cuatro de la primera parte Juve cero real madrid 1 impotencia la Juve ahora todos con las manos, los brazos en la cintura. Seis partidos de Cristiano contra la Juve, ocho goles, una bestia. Okay, Cristiano siempre marca. En este... Y luego en, en, en el gol Cristiano lo que hace, siempre llega. Un prueba de fuego. Apareció Kroos. Que viene ahora la Juve. Balón para Divara, ha salvado Ramos. Buena, sí. Magnífico Ramos porque era difícil, se había quedado muy bien. Eh, Lleva la Solo y Ramos hasta zara. Por delante de Cross. ahora la pelota, Luca Modric. La controla Cristiano. El, doble, el Pipa Higuaín se ha mostrado de barán, la quiere poner el Pipa. Ojo el remate, la ha sacado en plancha de cabeza Sergio Ramos, iba a portería. Aguanta la pelota, va a no, no debería de pitar y tenía que ser ese factor diferencial sobre... Sí, señor, licenciado, eh. de Camagón. Licenciado en Economía por la Universidad de Turín. Es rarabiz. Sí. Muy grande. Hay jugadores que quieren ser entrenadores, otros... No, ...con que llegue tan, tan fácil al área de la Juventus también. Cristiano, ahí, juega. el balón de oro, el ex de la lluvia, que también sabe lo que es eliminar el Real Madrid, aparece la pero sigue sí el balón en poder del brasileño. Juega igual, balón para Dybala. varán siempre en extremis, balón para Casemiro, ojo que la deja en la frontal, arrastra Marcelo, la pelota para cross, la saca el Madrid, balón para Casemiro, jugando al límite también el Real Madrid, en defensa ante la llegada de la lluvia. Modric, exterior de su pierna derecha, esa bota, esa bota habilidosa. Raúl al lado ahí de Butraqueño, la pone Dybala. ¡qué mala! Salvadora, Keylor Navas, madre de mi vida, la que ha sacado para De eh, Desiglio De uy la pelota, se cruza por delante de todos y acaba en saque de portería. aguanta, isco para Benzema, atrae a cuatro de la lluvia, puede chutar Cross al Larguero, qué zapatazo, qué misil del alemán, Tony Cross, que acaba en el larguero. En Pero, el área pequeña con su propia vida. Ojo que aparece Cristiano, Cristiano. Lo lleva... Que dirá Que dirá Se da la vuelta delante de Ramos para, ahí para Dybala El 1-2. Está buscando lo Ahora para el juego. Aquí va a haber cartulina amarilla para el argentino de la Juventus de Turín. Bueno, no protesta mucho, Dybala la no, protesta el árbitro y el asistente parecen muy seguros de, de la es un decisión precisamente muy de Sibori. Eh, y que le echa un poco el, el público encima corrige se acaba el primer y apasionante asalto con la cara de Mandžukić con la pitada con el Quíntido arreglado y solucionada ya la jugada polémica de la primera parte también arranca la segunda Zema. Benzema Benzema la frontal aguanta Benzema qué maniobra juega para Cristiano fuera ¿Qué jugada del Real Madrid desde la parte derecha? La pelota que acaba muy cerca del palo derecho de la portería de Buffon. Ojo que sale ahora Douglas Costa. Douglas Costa. Y el Cristiano rey, claro. es muy importante sí, para este Real Madrid. Bala y ahora que se queja Ramos también. Falta a favor de la Juve. Va a ver amarilla para Sergio Ramos porque la tiene en la mano con Isaac. Cambiar la carrera para, para tirar a los dos palos. Y la Juve vuelve a apostar por lo mismo. Muchos jugadores en barrera. Para es que sea buena, Dybala eh. el que sí. Va Dybala y golpea la barrera. Madre mía, se perdió a la derecha de Keylor Navas. Que ahora se abraza. Aparece Carvajal dentro del área. Sigue el ataque del Real Madrid. Bonus Cristiano. ¡Oh! ¡Chilenazo! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¡Golazo de Cristiano! ¡Qué tijereta! ¡Qué tijereta ante la Juve! ¡Creyó Cristiano! ¡La fe del uso, ¡La fe y el instinto! ¡Y la calidad! ¡Qué grande! ¡Gol! de Cristiano! Sí, el, gol, el gol soñado por Cristiano Lleva muchos años persiguiendo ¿Le esta esto Le faltaba esto es, eso este es. tipo de gol y la verdad que lo encuentra Va muy bien, le hace el contrapié A Buffon Solo puede que... aplaudir la Juve con Buffon Que se queda clavado Antonio. Golazo de Cristiano Juve cero, aplaude el equipo Juventino y lo ven, aplaude los hinchas Juve cero El campeón, el Real Madrid el banquillo del Madrid sigue en pie, eh, riéndose, todos celebrando el gol con las manos en la cabeza. Increíble, una vez ah, más, Cristiano. El, el mamma mía de, de Zidane en el área TV. Sí, sí. Mira, mira, cómo no, lo celebra sí. ahora con, con no. Zidane, le levanta el pulgar en plan, ¿estado bien, no? No, es que sí, ah, no. Donde es el más importante, el punto final del Madrid. Y después este gol, yo creo que reconocido por él, era el gol que él buscaba, el que quería. Quería este gol eh, que además hace una chilena... Muy parecida en estilo a, a las que hacía Marco Van Basten. Sí, sí, sí, Estirando vale. mucho las piernas, yendo muy arriba y la pelota, encima, sale imparable para Buffon. Bueno, si tienes que marcarle eh. un gol a un portero... Segunda es amarilla, Buffon. Paulo Vivala, la primera por el... La protege, nunca ha ganado en este Juventus Stadium antes de Leali. ¡Ojo, Cristiano! En eliminatoria es un equipo muy duro. Hay que recordar que al Madrid en Champions, como decía, siempre le ha eliminado. Eh, el último que elimina al Barça es la, la Juve. ¡Cuidado! ¡Oh, Marcelo! Gol del Real Madrid. Marcelo, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Es de hacer el campeón de Europa. Cree hasta el final, hasta el final el Real. La buscó Marcelo, no hay fuera de juego. Pico delante de Buffon y remachó. Delante de Alexandro. Marca el Real. Pero es que se anticipa antes que nadie. La definición ahora de Marcelo buscando la jugada. Sostener con un once único. El Cristiano. El Gallego por dentro. Palo para Cristiano, ¿cómo así? Oh. al larguero, dos largueros el Madrid. Está sufriendo mucho. Ah. Cristiano, Cristiano busca el hat Cristiano por dentro, Cristiano, la saca Bufón. Evitó Buffon, pero hay saque de esquina, sonríe Pícaro, Cristiano. Cuidado, cuidado. ojo la pelota, Cristiano, arriba. Pero bueno, ha rematado Zidane como si estuviera él no. en el área, ah. la cosa, tiene más ganas Cristiano. Y se acabó el partido, el rey. El campeón de Europa acaba de pisar firme rumbo a Kiev, Turín.